Tu espacio de mañana. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Y vamos a presentar en nuestra segunda entrevista del, con el Café Caliente a Roberto Peña Agramonte y el primer aniversario de Codejave. Buenos días, Roberto. Buenos días. Bienvenido. Gracias, no gracias. Buenos días, ¿cómo te sientes? En primer lugar, quiero decirle es que constituye un verdadero privilegio poder a esta hora de la mañana encontrarse con dos amigos. ...de la dimensión de ustedes... ...muchísimas gracias. gracias... ...de manera que formalmente a ustedes los buenos días... ...y a toda la gente que de manera ya... ...como un acto de costumbre... ...han hecho una adicción de su programa... ...así es... ...muchísimas gracias... ...cuéntanos de la, la que... visita hoy... Eh, ...para anunciar eh, las actividades... Okay. ...el primer aniversario de Codejave... En primero, ...en primero... ...quiero compartir con ustedes... ...el acto de... de <coughs> ...extraordinario... ...de celebración que constituye tanto para el Distrito de Jaya... ...como para la población en general... ...el aniversario de Codejave. nos encontramos en el primero... ...y en tal sentido fueron organizadas un calendario de actividades... ...que tenían que ver desde el primero, desde el 10 de julio... ...hasta el 10 de agosto ya como eh, actividades de cierre... Eh, en, ese, en esa jornada de actividades... Tenemos ya en, a partir de este sábado a las 4 de la tarde eh, una misa con nuestro obispo emérito María de Jesús, Monseñor Moya. Eh, luego tendremos la, la, eh, una, una, un reconocimiento y posteriormente va a ser un acto que sin precedente algunos en el que nosotros pretendemos inclusive superarnos a nosotros mismos porque, como ustedes sabrán, el año anterior realizamos una actividad que jamás político alguno haya podido allí celebrar una concentración masiva tan, de tanta dimensión como la que ahí se, se, se, se presentó. Y para este año tenemos eh, cosas extraordinarias. De ya tenemos la invitación de los motores Harley Davidson, la participación de los bugis, de los caballos Pasofino, una exhibición de, de carros antiguos, los ciclistas estarán también apoyándonos y como actividades artísticas después de la celebración de la misa de nuestro obispo vamos a tener la presentación del grupo de danza folclórica eh, también eh, como contraparte a Conconquemao y como actividad extraordinaria la presentación de el extraordinario José Duluth con los Guerreros de Fuego en un concierto de jacks folclórico. ¿Es el bueno. sábado? Que, ¿Este sábado, es el sábado? ¿Dónde se va a realizar? En, en la finca... Pero es. la misa, ¿dónde será? Allá mismo. No, en, en la misma lugar. plazoleta es una eh, donde se celebró la, la actividad anterior. Claro. Es toda una emplanada que está frente, que era exactamente frente, frente a la capilla de la Juamita. Y desde allí puede observarse el más bello atardecer conjuntamente con la ciudad que por ahí puede vislumbrarse. Y puedo decirle de que sería algo exquisito, porque ustedes saben que los hayenses tienen una particularidad, y es que son gente buena, con propósito y olor a amapolas. Bueno, hay que decir que el sábado entonces la comunidad de Jaya estará disfrutando de un sinnúmero de actividades, eh, vamos a decir, presentada por Codejave, por ustedes, en su primer aniversario. ¿Cómo eh, ha sido? De hecho, puntualizamos algo en la, la otra ocasión que estuvieron acá, pero me gustaría eh, saber cómo va eh, Codejave. Bueno, Codejave. Aparte de, de este importante regocijo sí, del primer aniversario. Sí, gracias, gracias. Cada día nosotros el, el, nuestro Consejo de Desarrollo se reafirma como una institución de buenos propósitos en el que cada día se suman a nuestro proyecto, gente que nos une el único propósito, el desarrollo ecoturístico de, la, de nuestra región, eh, así como poder aposentar en, la, en, en, en, en el concepto de la gente, de que esa región representa para San Francisco de Macorís la puerta al verdadero desarrollo. Y decimos esto porque eh, nosotros sabemos lo que pudo haber significado la autopista eh, Juan Pablo II, que nos robó una vida activa en términos económicos, porque hay un, una gran cantidad de gente que se desplaza hacia Samaná haciéndolo po, por, por esa autopista, excluyendo así el tránsito por San Francisco de Macorís Y esto nos colocaría a nosotros, primero en ser la primera provincia que pueda ofrecer concomitantemente con un turismo de montaña, un turismo de mar a menos de media hora. Pero además de lo que representa esa presa que tenemos ahí, que para San Francisco constituye una necesidad, porque todos nosotros sabemos que nuestros recursos acuíferos son prestados, tanto de la provincia eh, de La Vega como de nuestro querido Cotuí. Y evidentemente que en un futuro no muy lejano, esos problemas... Pero existen. en un momento, Codejave está haciendo algún proyecto agroforestal que permita decir que a futuro está construyendo una eh, infraestructura wifi ¿verdad? o que preserve, porque cuando se llega a lo humano y se desarrolla el ecoturismo, okay. tiene que ir de la mano sí, de, yo... la, de la siembra. Sí, sí. Bueno, evidentemente, nosotros tuvimos el pasado sábado una jornada de siembra. Eh, formó parte de una de ¿Qué, esas. ¿Qué cuencas? Las cuencas del río Arroyazo. Ya. Eh, pero también tenemos otro, otros planes, otros de desarrollo que contemplan como tal, primero, la preservación y la conservación del ambiente como hábitat natural para, para, para la ecología. Y en segundo orden, la preservación de esas reservas acuíferas, que como tú sabes... Bueno, que eso de ahí dependería el éxito. Eh, correcto, de esas reservas acuíferas eh, y eh, obviamente ahí está representada una condición extraordinaria eh, en términos de, de hábitat para la vida humana. Muy bien. Entonces este sábado, ¿a qué hora? A partir de las 4, yo quiero que ustedes no dejen que nadie se lo cuente. ¿Y les va a dar tiempo desde las 4 tantas actividades o cómo es? Bueno, eh, eh, prácticamente desde lo que tiene que ver con el día, va a haber un movimiento extraordinario, toda esa gente por allí cruzando los furrues, los motores a ah, a hay okay. desfiles de los, de los pasos finos. Y después ya en, en lo que tiene que ver con la tarde, ya el cierre con las presentaciones artísticas y la misa con nuestro obispo, que sería una oportunidad para dicha comunidad poder abrazar en un encuentro de confraternidad con nuestro obispo emérito, María de Jesús Esto será en Jaya, en el, la plazoleta, específicamente que cuál queda es la ubicación. Ubicada frente a la capilla de la, de la, de la, de la Guamita. Muy bien, pues muchísimas gracias Roberto Peña, Agramonte, Codejave, primer aniversario. Ustedes están mirando, escuchando las diferentes actividades que este sábado se estarán realizando por Jaya. Los Jayeros a disfrutar, me imagino, por allá. Un y no queremos perder Su presencia. Ok, a gracias. Y al Y a ustedes, no se muevan, tenemos más en de mañana.